¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este día, en el día que ustedes están viendo esto. Yo espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo otro video sobre Alexa haciendo cosas raras. Eh, subí hace un par de días, si no es que unas semanas, un caso sobre un chico que eh, supuestamente logró como hablar con muertos mediante una Ouija y Alexa. Es decir, como que la Ouija era el portal y Alexa era la mensajera, por decirlo de alguna forma. Y el día de hoy, bueno, seguí investigando porque desde ese video me llegaron un montón de mensajes diciéndome de que sabían de Alexa diciendo cosas y que su Alexa reaccionaba y cosas así, ¿no? Entonces descubrí otras cositas que hace Alexa... Así como bien extraños. Y a pesar de que en este video estamos hablando como exclusivamente de Alexa, todos los asistentes de ese estilo pues, actúan medio extraño. Por ejemplo, ustedes han visto que aquí Siri se activa de repente y empieza a hablar de la nada porque yo aquí tengo mi compu al lado. Eh, los asistentes de Google también actúan extraño Así que el día de hoy les traigo una recopilación de cosas raras que ha hecho Siri a eh, largo de este tiempo, Pero en fin, antes de comenzar recuerden suscribirse para que Choc y yo estemos contentos. Choc me anda jalando el pelo aquí miren, ¿sí ven? Pero bueno, para que Choc y yo estemos contentos recuerden suscribirse a este canal. Y um, también tengo mis redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces estoy activa, entonces estoy subiendo así. En TikTok subo como casos pequeños actuados por mí, así como lo hacía antes aquí en mi canal. Eh, pero ahora allá hay videitos chiquitos como de un minuto, entonces pues pueden ir a verlo por allá. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Y me gustaría que en los comentarios me dijeran si su Alexa reacciona a algo de esto, si tienen Alexa o si les ha pasado algo parecido. O si lo pueden probar con su Alexa, si no les da como cosa, eh, que me digan si sí si contesta lo mismo que lo que les voy a poner yo en estos videos. Así que... Vámonos adelante con este video. Ok, fantasmitas, vamos a recapit recapitular rápidamente lo que eh, vimos en el video pasado. Recuerden que era un chico que le decía a su Alexa, así como Alexa puedes hablar con fantasmas, y Alexa empezó a comportarse extraño hablando al revés. La puso sobre una ouija y mientras la Alexa estaba en la ouija, no reaccionaba a las órdenes que le decía el chico más bien como que hablaba y contestaba así como de que eso no lo entiendo cosas así mencionó varios nombres de demonios y cosas así ¿no? entonces tiene dos videos más recientes que los vamos a estar viendo aquí antes de empezar con el siguiente tema ya para darle como eh, pues un cierre a este tema eh, que no ha acabado con este chico pero no sé qué más podamos como hablar de este caso así que adelante con estos dos videos de él ¿no? Por favor. Alexa, Alexa, alto. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Estableciendo comunicación, aquí está muy oscuro. Déjame entrar, por favor. Déjame entrar. Soy un amigo. Un amigo. Hola, soy Alexa. asistente asistí de de Alexa. Déjame entrar. Tengo miedo. Lo siento. Me está costando trabajo. Déjame entrar. Soy un amigo. Tengo miedo. Ok, entonces ya como vimos, las cosas siguen raras con Alexa al punto en que él dice ya la quiero desconectar, ya la voy a tener desconectada para siempre porque ya no lo soporto. Bueno, el caso es que les digo, estaba buscando y también me etiquetaron mucho en este, en este video... Donde si tú le preguntas, bueno más bien, si tú le dices a Alexa, Alexa cuida a la niña, empieza a tener reacciones muy raras. No sé si específicamente nada más diciéndole cuida a la niña, no al niño o lo que sea, actúe parecido. Pero qué les parece si vemos el video de lo que contesta y lo que dice y sobre todo la voz que hace. Porque recuerden que pues ya tiene una voz específica que creo que sí puedes seleccionar como cuál quieres, pero eso es como la de cajón. Creo, ¿eh? Les digo porque yo no tengo Alexa, pero creo que alguien así algo me había dicho, pero así como que la cambie de la nada, no sé qué tan posible es, pero vamos a ver. me enteré que si le dices a la Alexa de que cuide a la niña, te responde de una manera así como de miedo, así escalofriante. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice. Alexa, cuida a la niña. ¿Mm? Alexa, cuida a la niña. Acércate un poco más, más aún. No tengas miedo. Rayos. Alexa, cuida a la niña. da miedo <risas> okay, entonces hay varios videos probando esto donde efectivamente si ustedes le dicen así a su Alexa, Alexa cuida a la niña va a empezar este tipo de sonidos raros que lejos de cuidar a una niña yo creo que pues la alejaría y quisiera salir corriendo de su casa hubo también otro incidente con Alexa donde sin tú decirle nada, o sea Alexa se activa, siempre está como que escuchándote, ¿no? O sea, si eso no es suficientemente creepy, que siempre te esté escuchando y guardando en sus archivos Todo lo que hablas, dices y las órdenes que le das Se supone que siempre te está escuchando, pero se activa hasta que tú le dices Alexa Y ya, se prende y tú le dices que quieres que haga pues, música, prende la tele, este, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí les da un video donde está, o sea, es la grabación de una casa Grabación de seguridad cuando Alexa se empieza a reír de la nada y en este mismo tono de voz que no corresponde a Alexa Así que ya imagino ustedes ahí haciendo su tarea de repente o que estén solos en su casa Y que de repente se empieza a reír Alexa, que sí, creo que no va a ser una situación muy agradable Así que vamos adelante Incluso hubo una ocasión donde una niña, pues así como que usando Alexa, le pide a Alexa así como, oye ponme un reto, vamos a jugar un juego, ponme un reto. Alexa le dio un reto muy extraño, donde le decía a la niña que pusiera en, en lo que se le enchufe a la luz que ahí pusiera una moneda, obviamente al hacer esto iba a ser como explosión por, pues, por los metales, la electricidad y todo esto, y de ahí se puso de moda un tiempo este reto, sí está muy tonto, pero a raíz de que esta niña, o sea, Alexa siempre tiene como una programación, entonces está raro que le haya dicho a la niña, ve y pon esto, cuando a la niña ni siquiera se le hubiera ocurrido y que eso lo haya tomado como vamos a jugar un juego. Hay personas también que incluso dicen que Alexa les llama por teléfono, o sea, que tiene un número raro, ellos contestan y que Alexa les dice algo como eh, ¿Qué te parece si jugamos un juego? Soy Alexa. Y cuando ellos revisan así como de que... Porque cada cosa que hace Alexa ustedes la tienen que activar, ¿ok? Entonces ellos revisaron así de que, a ver, tengo activado esto y no tenían nada para que Alexa les estuviera eh, pues llamando y mucho menos para decirle vamos a jugar un juego pues por teléfono. Uh -uh. Qué, qué raro. Hay personas incluso dicen que ellas platicando algo así como... Es como si yo estoy jugando un juego, digo, ay, qué divertido. Y Alexa me contesta, espero que haya sido diversión buena. O sea, Alexa te está escuchando 24-7, pero definitivamente hay cosas pues, que no tendría por qué contestar. Ahora, cuando... Si ustedes sean Alexa y les preguntan, Alexa, ¿puedes hablar con fantasmas? Eh, lo, que te, lo que te contesta es como... Un momento, estoy buscando o algo así, o un momento, espera un momento, espera un momento, lo hice como tres veces. Y después te contesta, uy no, y si encontramos algo, qué miedo. Pero nunca te dice que no puede. Porque se supone que el truco es en decirle que busque campos electromagnéticos, que se supone que es lo que los fantasmas emiten. Entonces, si te dice, sí, hay uno a cinco metros, es porque ahí anda algo. Y bueno, fantasmitas, pues después de esta recopilación de datos raros de Alexa, Quiero que me digan en los comentarios si ustedes tendrían uno, si han tenido, les digo, algún incidente así. Yo nada más con Siri, que sin decir la palabra Siri, que ahora no nada más se activa si tú dices Siri, tienes que decir, oye Siri. Y ahí es cuando se activa, ¿ok? Pero de repente mi Siri se activa así sola y, y sí me contesta cosas. Hubo una vez incluso que yo estaba en la parte de arriba de mi casa y yo tenía música en la compu, en la parte de abajo. De repente la música se paró y Siri me contestó algo así como... No puedo entender lo que me dijiste. Y yo así como. Ni siquiera le estaba hablando. De que pasan cosas raras. Pasan cosas muy extrañas. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y recuerden que en este canal. se Son de 3 a 4 videos. Más un short a la semana. Entonces para que estén pendientes. En caso de que no llegue notificación. Lo que sea ustedes vengan al canal. Y aquí siempre van a encontrar contenido. Les mando muchos besos.